Bueno, ¿tú te crees la película? ¿La película que estás poniendo por los miedos de comunicación? ¿La película de la pandemia? ¿La película de la miedo miedos al virus? ¿Eso te lo crees? ¿Sí o no? Eh, ¿Crees que es verdad? Yo creo que puede haber un virus que puede ser de laboratorio o no, pero... Las medidas que se están tomando son flipadísimas. Eh, conducen a una paranoia colectiva sí. que no hace ningún bien. Exactamente, como mínimo eso. Eh, el virus, el virus. El virus, el virus lo ha visto alguien. ¿Tú has visto el virus? No ha visto el virus. Alguien ha visto el virus. Hay algún testigo del virus. El virus ha salido, ha salido un dibujito, ha sido una bola con pinchitos. Pero eso es todo lo que, lo que podemos ver, de, que eso es un dibujito, dibujito del virus y, y la película del virus. No hay ningún testigo de que, de que haya visto el virus, porque los virus no se ven. Ningún virus se ve. Entonces este virus no lo ha visto nadie. Entonces la creencia en este virus es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. ¿Y en quién está depositando la fe, la, la población y los miedos de comunicación? En la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La OMS es la autora de éxitos de temporadas anteriores tales como... Las vacas locas. ¿Te acuerdas de las vacas locas? Sí. ¿Sabes cuánto muertos hubo al final de las vacas locas? Dime. Dos, tres, una cosa así, dos o tres muertos. Y toda la campaña que hicieron de miedo con las vacas locas. ¿Y te acuerdas de esa película? Esa película era otra flipada paranoica mundial de los de la OMS. Eh, ¿Te acuerdas del de el, el, el ébola? ¿El ébola? ¿Cuánta gente palmó de ébola? ¿Qué pasó con el ébola? El ébola fue otra, otra puta paranoia mundial. Puta paranoia mundial de la OMS. ¿Te acuerdas de la gripe A? que empezaron a poner vacunas y no sé qué y a vender vacunas, que luego dejé, decidieron no vender la vacuna porque era un puto flipe. ¿eh? La gripe A tenía menos índices de mortalidad que la gripe normal, como es el caso de en este mismo caso, que tiene menor no, no, índice no, no. de mortalidad que una no, no, gripe es normal, normal. No, no. estándar. <risa> Lo primero que hice cuando vi la, la paranoia en los medios de comunicación es mirar los datos. Digo, Muertos el año pasado por gripe. Aquí tengo el dato. En el 2017-2018, murieron 15.000 personas de gripe estándar en España. Eso es lo normal. En primavera mueren viejos por la gripe. Es una cosa de la naturaleza. Ha pasado toda la vida y nadie se ha asustado de eso. Eh, eh, 800.000 afectados por la gripe normal el año pasado. 800.000 afectados eh, eh, y ¿sabes? Los primeros datos que miré en España había 2.200, en vez de 800, 2200 Y en vez de 15.000 muertos, 50 muertos. Ahora va por 200 muertos, una cosa así, claro, si vas contabilizando hasta 15.000, que es lo normal, que es lo normal de un año estándar en, en, en, en España. Bien, esto es una paranoia. El virus es una en realidad, no, no es tanto un virus de gripe, y mortífero y hostias, tanto como un meme paranoico. Es un meme paranoico que se llama coronavirus. Meme paranoico. ¿Te, te, ¿No te interesa la historia? Sí, pero es que estoy viendo un pato que está ahí en el agua jugando. ¿Un pato? Vale. Sí, sí. Ahora está por ahí, ahora es mara la cabeza. Un, un, un, no sé si es un pato un pájaro. Estaba ahí mismo. Ah, vale. Bien. Bien. Está, bien. está bien que no te interese la historia. No, sí, sí. Lo que no me interesa es... Mira. Mira. Ah, sí ¿Pero un pato es eso en el mar? No sé, por eso me queda mirando Porque, <risa> no, bueno, un pato no, pero parecido <risa> <risa> Bien meme paranoico, no es un virus eso es un meme paranoico esta es la mutación normal, una mutación un poco rara a lo mejor de la gripe pero que tiene menos mortalidad que la gripe estándar esto es una puta paranoia y la marca pandemia se la han sacado de los huevos luego el test el test este de para hacer la, la, la historia de, de saber si está infectado o no se lo han sacado también de los cojones en 10 días después de, bueno, en fin, un mamoneo gigantesco un mamoneo gigantesco sabes que ya hay una película, coronavirus ah sí, ya la han hecho, qué rápido sí, ...del YouTube, buscando películas completas. Coronavirus, la película, coronavirus, la película. Madre mía. Qué, qué fitipalvis. Sí, sí. No, porque no es que son fitipaldis, es que esto está preparado, esto está organizado, esto está guionizado. Yo era guionista de televisión, sé cuando hay un guión en un sitio. Esto está, esto es una película paranoica que han montado en los miedos a nive, en los miedos de comunicación, o más miedo, a nivel mundial. Bien, es un meme paranoico que se llama coronavirus. Y el meme paranoico. El medio paranoico le das fuerza cuanto más lo repites y cuanto más lo hablas de esto y cuanto más lo hablas y cuanto más lo hablas y te metes en lo que decía Chiqui, Chiqui, Chiqui este que viene por la playa, Chiqui decía que estamos en el monotemismo. El monotema, el monotema, han conseguido establecer un monotema en las conversaciones. Yo no veo la tele, yo no, veo, no, veo la, la, no escucho la radio, no veo la prensa, pero a mí me ha llegado porque se, porque se ha propagado el meme paranoico. Y el meme paranoico no se contagia por la saliva, ni por la tos, ni por nada. Se contagia porque lo dices, porque lo oyes o porque lo miras. Ese es el contagio del meme paranoico. Entonces hay que parar la paranoia. Hice una vez una canción ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. con una amiga Punky que decía así, para la paranoia, para la paranoia, para la la, para la paranoia, para la paranoia, para la la, para la paranoia, para la paranoia, para la para la paranoia, para la paranoia, para la para la paranoia, para la paranoia, para la para la paranoia, para la paranoia, para la para la paranoia, para la paranoia, para la paranoia, bueno, ya está, ya está, ya me tranquiliza. Y ahora la gente está castigada en casa, mirando la tele y emparanoiándose sé más con el, con el meme paranoico, el virus meme paranoico. Se han vuelto locos de paranoia. Pero, afortunadamente, hay esperanza. Ayer estuve hablando con el hombre imprevisible y el hombre imprevisible me abrió una, una, una, una cosa que no me había dado cuenta. Ahora mismo las redes sociales y toda esta cosa está totalmente plagada de memes cómicos, vacilando con esta película. Ya ha empezado el cachondeo, ya ha empezado el cachondeo sobre el meme paranoico, y cuanto más se extienda el cachondeo, más se desactivará el meme paranoico y desaparecerá la puta paranoia. Bien. Entonces, afortunadamente no estamos en España, que España está siendo sometida claramente a una cosa que se llama terrorismo de Estado. El Estado ha infundido terror en la población. Cuando vi al imbécil este, pedazo de imbécil diciendo esto, que se quede la gente en casa, ¿qué dice este imbécil, este nemo, este actor barato, contratado? Este es un, es un puto... Bueno, bueno, ay, no me quiero enfadar afortunadamente estamos en el estado diferente de la playa el estado feliciano de la playa y en el estado feliciano de la playa no hay meme paranoico vamos a, a eliminar esto, las quejas, los problemas y los lamentos se cuentan los martes de 4 a 4 y cuarto ahí podemos hablar del meme paranoico el que quiera y entonces ya se acabó la conversación con este tema y aquí vuelve a resplandecer. a ver, a ver la bandera planetaria, esta es la bandera del estado feliciano de la playa. Cualquiera que tenga una sombrilla, cualquiera que tenga una sombrilla tiene la bandera planetaria. Este es un estado planetario, no es un estado globalizado, esto está a favor del planeta. No quiere ni, ni explotar al planeta ni explotar a su población. Y esta es una bandera redonda, la bandera del planeta. Es diferente de todas las otras banderas cuadradas que sirven para separar unos países de otros. Este sirve para juntar. Vuelve a establecerse la bandera planetaria. Que por el mismo precio la hacemos costo. Bueno, bueno, quito el micro para que no te asustes. ¿Ya estás paranoico? No, no. Ah. Bueno, entonces... Parar la paranoia y venirse a la playa. Ahora mismo el mensaje fundamental a la población es no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Esto es. Mensaje para el gobierno. Mensaje para toda la población. No te olvides la toalla. Cuando vayas a la playa. Iros a la playa. Aquí está el sol. Se me vuela la bandera. Aquí está el sol. Aquí está el mar. Coño, se me está arrugando la bandeja. Ponte bien. Volver a la playa. Esto, Esto sube, la sube la defensa. defensa.